Porque queremos retribución. Alimentados en una enfermedad y ponerlos de rodillas, ellos pagarán su traición. Se produce una hierba mal y se extiende por las calles. Es hora de hacerlo sangrar. Porque queremos retribución, porque queremos retribución, porque queremos retribución. O si queremos retribución, o si queremos retribución, nos quedamos sin paciencia, hartemos con odio duro y frío. Puedo sentir la vibración Pies en las calles es una nueva sensación Quiero romper caras en el pavimento Hacer que la grande parezca complaciente La adrenalina despertó y puedo saborearlo Podemos hacer un impacto y luego tomarlo Alimentados en una enfermedad Y ponerlos de rodillas Ellos pagarán su traición se produce una hierba mal y se extiende por las calles Es hora de hacernos sangrar Porque queremos retribución Iluminaremos la oscuridad Hacer realidad una promesa vacía Convertir a los reyes en débiles Toma las calles y conviértelas en Moshpit Porque queremos retribución o si queremos retribución. O si queremos retribución. O si queremos retribución. Porque queremos retribución. Porque queremos retribución.